Juan Simón Pedro, Juan Nat, dijo que leía a Jesús. Juan el tío esmat que no pagó y tostaste. Yé con el y caldís Jesús. Pero Pedro mocá que casteno no echó que no pagase temite. Juanh caniáh que ni caman aruí tose y expocat tati que panos que et cati que moquitabuya ya castemite. Juan que Pedro mocallaque. Juan no pechupocat que hijo Pedro. Tá noquía ne taca. Juan Pedro quién Na amo. Juan Mocetaya anuncia una nueva petición para la iglesia. Juan Tepistuya Juan Miscoaya para participar en la. Juan Pedro Nokia estudia en Iguala. Juan Anascati aunque estudie que hoy todavía siente el cinturón de Jesús, tal vez en un toque no se imagina que Juan Jesús quien ángel. Noche para ni caminar si toca ni espa noche más igualme. Momo está ni tan mal y pan Israelita te opame y pan campanuelipila de pez y Juan y Panópago allí teópamit, ni caípan Jerusalén, campamos en Tiliá, noche israelitas me. Amo tenos ni Cristo toque esta casa. Para ten te esta ciento kilía, taya ni tamáchte, siquinta ciento tiene esta galilíque, que ma ni tamáchte. Y ni Juan te esquimati, taya ni quien el Jesús Cristo ya ni, se policía te israelitas teópamit Cristo estón que Juan quiso. Amo que no pasis na un ni vey to tace. Juan Jesús que Sintan niquito que ti amo cuál y teches ni estillicán que ni moco apolóstok. Juan sinta niquito que ti sitáwak, amo que na mí quitesches tezunas. Juan Canás que titán que Jesús expito campa califas no pague taché que ti yanco hija la tuya. Juan Pedro hija tuya necha campatit mis costía Juan que irguiche. Tatiisto que seimo mastica Nokia, ¿as que? Juan Pedro amo moco abile, que esto. Na amo. Juan en que Pedro que que en la casa. Pedro? Ni Jesús. Juan Pedro siempre que esto para amo Juan y seco